Thank <small noise> you. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este gran... A esta lista de Luis Enrique. Esta lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de Qatar. Y bueno, una lista así... Me parece un poco más allá. De verdad que he acertado en algunos jugadores. Y en otros no. Así que vamos a ver la lista. Que conforma pues Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Que son Uno y Simón que son una y, perdón una y Simón para que, que vaya a donde yo me sé un momentito chicos vale qué rápido he ido ojo. genial eh, vale lo digo vale una y Simón Robert Sánchez David Raya lo sabemos Lapor, vale Jordi Alba Carvajal vale Dani Carvajal César Arcilicueta Vale, José Gallá, Paul Torres, Eric García, Coque, Marcos Llorente, Sergio Busquets, Pedri, Carlos Soler, Pablo Paigabi, Jeremy Pino, Hugo Gullamón, Guillamón, perdón, Nico Williams, Asensio, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Álvaro Morata y Anzufati, Fati. Vale, luego, eh, otros que me he quedado de hacer la lista completa, vale... Otros que están en lista, vale y que, y, que, y que puedo poner Está Rodri, vale Rodri también está por aquí ¿No está Rodri? Sí, Rodri, Rodrigo, vale Luego está también Jermin Pino Que no lo tengo aquí Eh... Dani Olmo, un jugadorazo que va a llevar, me parece muy bueno el que va a llevar Luis Enrique. Dani Olmo, vale. Y.. y Nico Williams, que es. bueno, ya lo he dicho, es un chaval muy bueno. Y ya está. Y entre estos tres que no puedo meter porque son 26. Aquí habría 25 jugadores, me parece, si los cuento. 23, vamos a contar los poco, que son 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 jugadores, y sí, solo nos deja chicos. Pues bueno, esos serían los 23, nos quedarían... Tres jugadores o cuatro jugadores más Vale chicos, eso ya lo hacemos nosotros A nuestro gusto Y ya estaría, esa sería la lista Y bueno, pues ahora vamos a echar un gameplay Vale, a continuación Y bueno, ya os digo Es una lista con aciertos Y una lista pues Que se esperaba un mínimo Una mínima estrella De delantero por lo menos Como ya o aspas que es mejor artillero como yo que sé cómo decir como por ejemplo mmm, mmm, al final Sergio Ramos no ha entrado pero Piqué es que se ha retirado pero iba a entrar, estaba en la prelista, pero había muchos más, no sé, está por ejemplo Borja Iglesias, que no podía haber entrado, Canales que podía haber entrado, hay muchos jugadores que podían haber entrado y se han quedado fuera de la lista. Entonces, mmm. bueno, sí, sí, va al partido, ¿qué hago? Vale, a guardar. Entonces, esto ya lo, ya lo haré yo, según el partido. Gerard Moreno Podía haber metido de delantero Pero bueno los aci... Luego están los aciertos Que Lapor es muy buen defensa Aunque podía haber metido Añigo Martínez A yo que sé A Ñigo Martínez Que es muy buen defensa también A varios eh... Esta Pautor es también que no me gusta Después de ese error que hizo en el partido de Italia en la Liga de Naciones no sé desde ese momento ya no me no es que no me gustara pero hice un error pero bueno es, es fruto de la pre de presión todo lo que se diga todo pero a mí Pau Torres no sé podía haber metido a dos podía haber tenido Martínez y podía haber metido haber quedado ya la por súper bien ahí y, y no tiene y no pues no tiene no, ten, no tener por qué llevar a pautones pero bueno es su lista es quien nos va a defender y bueno lo sabrá mejor que nosotros no podemos hacer nada entonces voy a echar un por ejemplo porque ha llevado un partido una Alemania España voy a echar una Alemania España y bueno, pues ahora... <coughs> vamos allá. Vale, sin la forma real. Mm. Alemania-España. Vale. Vale, Países Bajos también está, por no vamos a enfrentarnos. Alemania-España, ya está. Está con la camiseta de la Eurocopa. Esto es de la Eurocopa. Es que no es una camiseta muy reciente muy. no es una camiseta muy atrás para que os deis cuenta Cómo avanzan las camisetas y todo ahora tenía la camiseta completa vale bueno ahí estaría visitantes sí, y de negro vamos a hacer yo jeremy pino sí está Jeremy Pino, silicuetas verdad están todos sí Gaby, Williams muy bien pues vamos a poner el once Fati está por aquí también Asensio Voy a poner a Nico Williams por aquí Medio campo Pedri le voy a quitar <ríe> Perdón Uyamón puede ir en el puesto de coque perfectísimamente A Silicueta Es maduro pero es todo... no se le veo flojo a la hora de que lo con que luce enrique pero mejor que es algo ya mejor que Pau torres más experimentado más experiencia vale la por le vamos a meter por aquí también la por eso es soler soler mc un un carrilero un carrilero un ld carrilero sarabia pues bueno, lo voy a dejar ahí sí porque ahí está este williams y ya está wanda no en wanda no en otro Al Hades, ahí mismo. Vale. Incluso eh, ver los sonidos. Eh, vale. Sonido del partido en inglés. Vale. Vale, genial. Vamos allá. Vamos a jugarle. Hola, muy muy buenas chicos y bienvenidos a este partidazo antes de este mundial de Qatar. Estamos en el Park y bueno, aquí estamos en este amistoso, este España Alemania. Ya están saliendo ya los, los, las dos selecciones del campo, a nuestra derecha está España y a nuestra izquierda está Alemania, ahí está el equipo de, el comandado por Luis Enrique y el equipo por el ya abandonado o ya retirado Joaquín Low y bueno ahí estamos con las dos selecciones, dos selecciones muy muy potentes tanto una como la otra pero bueno la otra está pasando un mal momento y una de ellas pues está en crecimiento así que vamos a escuchar los himnos y nada, pues ahora veremos, ahora seguimos, ahora escuchamos los dos himnos, tanto el de Alemania y el de España, eso es, ya termino el de España, ahora lo dará el de Alemania. Y ahora pues empezaremos diciendo la zaga de cada equipo, ¿vale? De cada selección, tanto la española como la alemana. Ahora os diremos qué alineación sale. Aquí está la alineación de España, con Simón la portería, luego defensas y y luego está carrilero. Dios de Alba y y luego Acilicuet y la Corre defendiendo ahí el medio campo. Luego está medio campo, perdón, atrás. Luego está Pérez y, y busquets Busquet, medio campo. Súper joyas y luego... Eh, delanteros Gaia, eh, Morata y Carlos Soler, eso es Ahí está la foto, esa fotocall y bueno pues ahora empezaremos a jugar en ese Borussia Park Y está la foto de, de las dos selecciones que posan Y bueno pues vamos allá, vamos a ver qué tal va este partido a ser que tal ahí está la selección alemana con Manuel Neuer en la portería luego defendiendo Raúl Stolvenberg, Ruderer, Rudiger y y luego mediocampo Gundo y mussala y luego Müller, Saré y Harvet. Eh, Delanteros y el último pues Timo Bonner Ahí está, está sacando la pelota morata Saca esa pelota morata La tiene con medición de coque Distribuye el juego hacia Daniel Mose, primer juego la, la pasa a Busquets, la tiene Pedri La pasa Jordi Alba y, y, hace, y volvemos a hacer pase La tiene Carlos Solero Aunque se le va un poquito Y a Carlos Solero, aunque rápidamente la quitan ellos La tiene Busquets, la intercepta perfecto La tiene busqueta y otra vez la tiene raya se la pasa ya dios alba por este carril izquierdo por arriba y bueno pues vamos a ver si tira jordi alba la tiene aquí tan querer esa pelota como le interceptado esa pelota de querer de jordi alba la tiene Thomas de jambones van para adelante por la tiene busquets que se mete Sané ahí la tiene Sané va para adelante con Berner, con Timo Berner, cuidado con Harvets, que es muy bueno ahí. Estoy en... Es sencillo, eh. Cuidado, que la tiene en Musala. ¡Qué golazo de Musala! Vaya golazo que nos ha metido Musala, chicos. Ah, vale, seguimos. Ahí lo tiene Morata. La tiene perfectamente Jordi Alba, la baja ahí Hacia Dani Olmo, esa pelota, perfecta Dani Olmo, la tiene Carlos Soler A ver ahí, nada, no, le rebota ahí a... La tiene Werner, la rebota el jugador alemán La tiene Carlos Soler, a ver ahí Nada, no, no le dejan, cuidado ahí Porque la selección alemana que es buena La tiene Müller, cuidado con Müller Tiro raso ahí hacia que atrapa un Echimol, La tiene Zirik a, a ver, la tiene Dani Olmo Va a subirla otra vez hacia Jordi Albon, que la adelanta hacia Gaia. La tiene ahí ya Morata, a ver Morata. Ah, no, se la quitan Morata, se la quita perfectamente Rudiger ahí, aunque ya la tiene Kerel. Cuidado que se van ellos por ahí. Cuidado, minuto 8, la tiene Müller, cuidado Müller. Nah, la ha tirado cilicueta, se ha visto, se ha visto que la ha tirado de la camiseta otro 9 y ahí perfecto ahí ah, a ver si sí, metemos ahí la tiene Koke Koke, no, no Kondogan oh, perfecto ahí, muy bien la tiene la porra a ver ahí uff Uy va perfecta, pero la tiene Rüdiger, esa pelota, como protegía Rüdiger la pelota de la selección a española Ahí está, la tiene Müller, aunque le hace falta, avanza, la tiene Keller, cuida con Keller se perfectamente ya se la pasa a Soler, no, no, le dejan, no le deja Raúl recibir a Soler, la tiene, la tiene cuidado y Müller Aunque la pierda, la tiene Morata Morata, la tiene Carlos Soler ahora por este carril derecho, cuidado con Pablo Soler, ahí la tiene Soler perfecta, nada, al final le impide el pase ahí el jugador alemán, la tiene Sané, cuidado con Levi, Sané, se va a acercando a Sané, poquito a poco en el área española, la tiene perfecta Filicueta, la coge muy bien a Filicueta, ahí está perfecta, la tiene perfectamente ya venga ya. ya, ya. ¿Qué ah, fuera de joder, Gaya, bueno, que pena No sabía que que no iba fuera de joder, esa pelota, chicos Uf. Warner, fuera la pelota de Timo Werner chicos, fuera Vamos ahí Perfecta, a ver ahí, la tiene Morata Vamos Morata, vamos Morata Muy perfecta, ahí a ver ahí no la han dejado ahí Recibir Rudiger Muy perfecta, a ver ahí debería ver Pedri ah, Se le fue fuera Pedri Esa pelota por poco La tuvo Pedri, eh La tuvo Se le fue fuera eh? Sí yo fue bastante fuera Minuto 17 En esta primera parte Alemania ganando por 1 0 a España Y hasta está Ese golazo de Timo Borne, Me parece que ha sido además Luego lo veremos que este muy sale cuidar en este centro del campo La tienen ellos Perfecto la tiene Morata Tiene Carlos sobre el puesto de Calil, derecho La tiene a ver ahí Morata A ver Morata Morata Uy Morata Se le fue fuera por poquito esa pelota La ha tenido Morata ahí ¿eh? Nada, pero iba Tenía que haberse, que haberlo centrado Vamos por, por este Minuto 20 A ver ahí la tiene ahí Cuidado que sale querer muy bien Por este carril inferior Por este carril izquierdo La tiene ahí, ahí. Müller, cuidado con Müller Muy bien la la, la pica o oh, la le va a picar y falta no falta de ellos sí es que me parece además La tiene perfectamente y coque vamos coque ay no no no por dios no La tiene Uf, perfectamente la pilló la por muy bien esa pelota aunque le cae muy sala muy bien muy muy pronto la tiene Raúl esa pelota cuidado ahí. la tiene Sané cuidado Sané se va Sané se va, Sané. Se va solo Sané eh. oh, mal. porque si va sola esa pelota de Sané para poder, para, que, para que pudiera rematar ahí un jugador alemán se va Olmo oh, no, le pisa aunque le pisa que aunque ahora ya tiene un sal aquí casi llegando al al área española hay ¿eh? que tener cuidado ahí. Perfecto, la quitamos, ahí está. A ver, ahí la tiene Gallá, vamos Gallá. Vamos Gaya. Sí. Qué buena era, qué pena. Como la ha parado, esa, ese pedazo de balón, esa pelota. Ese pedazo. Esa pedazo de pelota. Un... El tiro ahí está. qué tiro de morata, chicos. No ha sido de Morata. Morata, Morata, Morata, minuto 26 chicos, qué hola Qué bueno, bueno. ¿qué tiro a Pedri primero, no? Morata, lo bueno, tiro Morata directamente, sí. Menos mal. Oh, estaba costando Alemania, eh, estaba costando. Ahí está. Pues le va a ya esa pelota Ahí está, pues el 1-1 Murata Entonces, minuto the 27 the rain, 1 -1 Y el otro pues, creo que ha sido Timo Warner, claro La tienen ellos muy sala Por muy sala salen ellos Ahí está, la tiene Harvet, Cuidado con Harvet. Pues perfecto a Ah, hemos hecho falta ahí. <coughs> Hacemos falta Perfecto Muy bien, ahí va ya Perfecto Jordi Alba El Jordi Alba Tiene perfectamente calla, a ver, ya pena dejar un jugador alemán ahí Esa pelota, ahí va dentro casi ¿eh? Si no hubiera estado jugador alemán Va dentro Hombre, se lo hubiera parado bueno, el ya seguramente, ¿no? Pero bueno. Iba bien. Available. Un poquito floja. Okay, la tiene perfectamente y Busquets. A ver, ahí la tiene Morata. el Morata. Really ¡Ay, a qué pena! Ball. Y el pase se ha equivocado. Uy, se me ha liado yo, con el pase. Un voto, minuto 32, Ya estamos casi... Llegando al ecuador de esta primera parte, chicos, ahí estamos ya este 1-1 por fin, que nos ha costado, eh. Es decir, lo de malas. siempre es bueno. Y el gol, chicos, no me lo creo. ¿Y quién ha sido? El 9, el 9 Es Timo Warner, ¿sí? Ah, no, Kerrell ¿Qué le parece? A ver Ah, Timo Warner, sí, sí Pues sí, tenía razón El 9, chicos, pues nada 2-1 Para Alemania que Tener cuidadito ahí, ¿eh? Ah, se le va Se le fue, chicos 2-1 pues no hay que, hay que seguir remando con esta selección alemana Que está a tope Uf, se le va mucho el balón Está loca la selección a donde va Ah, ahí, cuidado ahí no, no, no, no. Pues Me la ha dejado, me la dejado ganar, macho La pelota yo que estoy en Aficionado, eh, chicos A ver, ahí la tiene Soler Vamos, Soler Ay, qué buena era de Soler Qué pena Ha tenido Soler ahí, eh en la parada No era muy difícil, la verdad le venía a la mano. Ya haber jugado ahí o algo, o algo. Pues claro, la selección alemana. Y otra paradita de Manuel Noyer marchando. Minutos 40. 5 para la conclusión. Casi seguirá a 2. A 47. No, era mal ahí De la POR Muy mal esa cabeza, la POR 3-1, Alemania Ahí está No, no, no Ahí Ahí está Ahora sí Y Qué buena, qué buena Qué buena Ah, ahí está Rudiger Hombre, eso no Vale, vale, a ver ahí Perfecto, a ver ahí ah. Nada ya tenía ahí Tenían ellos, minuto 43 Hay que tener cuidadito aquí, eh A ver si ganamos Ahí no Ay, Hemos dejado mucho ahí caer la pelota Cuidado ahí Hace falta, ahí hace falta, eh ahí está, perfecto Pedri a ver, a por aquí oh. madre mía, se le ha parado doble ahí Manuel Neuer, eh, doble, chicos, doble Uf. No puedo chicos, no puedo <risas> No puedo ¿En serio? A ah, mierda Buah, la... ¡Wow! he habido falta ahí ¿O Se ha acabado Se ha acabado, se ha acabado <risas> Madre mía chicos, Alemania Es un hueso, eh como Juan en casa Pues están súper Mega animados Y qué buena Ahora oh, vaya Qué buena era chicos Vaya parada de Neuer Otra vez ¿Para dónde, no, llegue, eh? Ah, nada, nada ahí, ahí. mala morada muy mala Otra vez Ese sí, es sí, el cuarto ya cuarto córner ahí Uy. Ahí sale perfecta, a ver ahí Ay, qué buena, a ver ahí ¡Oh! Qué buena era de Soler, joder Uff, esta es mía, esta es mía Ahí está Mas Pedri Ay coño, pues pasará Perfecto Busky, Busqui, ah. vale. Busqui. <ríe> A ver ahí Nada, las manos de Noyer, madre mía, imposible, eh. Joder. Ahí está. No pues no está. ¿Qué hago? Throw-in's given. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Tiene oler, vamos a oler. Ay, Dios, que se han juntado ahí. Se han juntado ahí. Morata ahí. Oh, Morata. Ah, qué buena era de Morata. Qué buena. Otra vez para un ¡Wow! Oh, ¡Qué golazo, chicos! De la por me parece. Ahí está, golazo de la por. Pues eso ha sido un gol raro, ¿eh? Vamos ya. Gol, gol, gol, gol, gol de la por o pues más raro del mundo, ¿eh? Oh, justo en el límite No llegaba no Noyer, a ver He hecho un puyol oh, oh, ya te digo Algo así es Imposible, imposible, ¿eh? pelotón imposible Madre mía Vamos ya a la por. Perfecto, la por. Ya tiene Müller. Ahora la pelota en este en este medio campo. Le intenta quitar al la selección alemana. Se le va a la selección alemana. La tiene. Morata, vamos Morata, vamos Morata por ahí. Pero intenta moverse. A ver ahí. Ay, Soler, qué buena era de Soleo, otra vez. Soler está fallón. No me gusta Soler, está fallón. Oh. Uff, aquí que vienen ellos como una moto y Me tú meter cuarto, cuidado aquí. Ay, ay. Vamos allá, Ay, no. Ay, perfecto. Ay, Gaya. allá, Madre mía, Noel en dos tiempos se ha parado esa pelota increíble ¿eh? como se la ha parado en dos tiempos es que no puedo quitársela ay coño me deja quitársela me toca la ha perdido la ha perdido vale morata a ver morata <coughs> ah... Ah, nada. hemos hecho falta, además. Morata, Morata. y aquí. perfecta la tiene Morata, oh, Morata. ¡Qué golazo, chicos, de Morata! Vamos, vamos, vamos, vamos. España 3. Eh, Alemania 3. Qué hora de morata. Como la estrellado. El portería de Noyer. Increíble. Es un par Hemos hecho un partido muy malo, ¿no? También lo vamos a ver. Muy malo. Ahí está, pues le se agacha, haciendo sí, esto reflejo. 3-3. 30 minutos 65. Y hay que ganar esto, chicos. Hay que ganar esto. Vamos atrás. Se ha caído, capaz. ¿no? Atrás, atrás, atrás. Va, se le va. Se te va. Ahora no, Timo. Ahora no. Ahora hay Timo. <tose> Perfecto, ahí vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Vamos, falta coque. Darun, David, David, Darún. Falta coque, por Dios. Que faltó de ahí todo el taco. Ahí, oh, no, hombre, eso no, eso no, tío. La tiene ya uno, salen ellos, un tromba, cuidado ahí, la tiene Werner, Werner hemos tenido que hacer falta porque se iba con todo el <risa> chico. Sí. Werner se va con todo. Muy bueno, a ver ahí, cuidado, la tienen ellos. Oh, joder, ¿no tenía fuerza o qué? Well, a ver ahí Vamos allá ¡La ha tenido coque. Siempre la ha tenido Well, you sense the goals coming. Ah, no. They just need to take one of these chances. Qué Not a great fui de culo, oye, eh. Joder, Ayer también. No sé qué me pasa a mí. El fútbol. Ahí le tiene, gaya. Vamos, gaya. Vamos, gaya. Vamos, gaya. Y ahora el gol de gaya. Vamos, chicos. is the replay watch how he goes past his man with such ease and it's just a change of pace and his movement's so clever once he gets on to it there's only one foot in his head Smash it as hard as possible what a good goal qué bueno vaya wow and time for the James now <coughs> en valiente de adentro Allí en el 75 y hasta el gol, qué colazo. Ahora lo veremos quién por quién entra. Creo que sale. Ahí el carta. <tose> <tose> vamos no no Moreno Vamos a darle ahí Vidilla al partido Vamos a la Morata ya que hecho Los cuatro goles Te vas a meter a Moreno para meter más electricidad A la delantera de... Del campo Dogán perfecto ahí, ¿eh? <coughs> <coughs> Vamos allá, vamos allá. Ahí está. <risa> <risa> Venga, vamos a cambiar a Carvajal A a el no por Carvajal ahí, vas a hacerle el cambio. Entre Carvajal fuerte, vamos ahí. El quinto corner creo ya ten si no for play and with play stop they will make cambio también sale sale müller y entra Metzger vale ahí esto el cambio de la selección alemana perfecto y salen ellos con muy sala, y salen ellos eh, armando el juego y la tienen Mecha, el nuevo ingresado, la tiene Henry. Muy sala, se la pasa muy sala atrás, pase atrás y Mecha. Uf, cuidado que está fresco, eh. cuidado con Mecha. Me ahí está. Vamos, eso, le vamos. Okay. pero Moreno Vamos, Moreno Métete ahí oh, Falta Uf. Qué paradón, eh Guay, qué pena Era buenísima ahí, eh Vamos a llegar, Moreno. Vamos a llegar joder sí, para él, ¿no? manuel no lleva o sea, falta para Rudiger. no sé si falta o a meter a o sea sí, meter a delantero a Sarabia. ahí está que salga Sarabia y entre perdón que entre carlos Soler, que salga carlos Soler y entre Sarabia, eso que me lío ahí está, ver, ahí es coque, como dice el. Uf. Está eh. Muy buena ahí. ¿eh? Y la para encima, la para en otra vez. Atrás, atrás. Ah, tenemos que irnos atrás. Ahí. Ahí está ahí está, ahí está, ahí está. A ver ahí. Strength and control a big part of his game. Moreno. Moreno ahí. Se está forçando a out. Se con Gundo en el medio campo, Cuar tiene Armet ahí. Hernandez, la tiene Gundo en la cabeza del medio campo, salen ellos intentan avanzar. Óscar no me vamos metiendo con caramba Tiene Sarabia Ya le ingresaba en Sarabia Vamos Qué golazo de Sarabia Chicos Con el 5-3 A la selección alemana ahora sí España 5 Alemania 3 Super gol Y ya pues en el 90 ya vamos a terminar este partido ya, porque harán dos de añadido. Y ya pues terminaremos. A ver ahí, un Gerard. Mira, casi se la lleva a través de esa pelota. Tiene Mecha, cuidado que Mecha, que corre bastante. Vale, ya la tenemos ahí con Gerard. Ay. Me equivoco ahí en el pase. o que pase. Ahí. Moreno... Oh, no, no, no, de oh, no... Bueno, van a dar cuatro de añadido. Al final, cuatro minutitos de añadido. Queda uno. Un minutín ahí de añadido. Lucas Mecha. Lucas Mecha se llama. Lucas Mecha. Oh. Ahora sí, chicos, se acabó. Ahí está. Final de este partido. Ya metidos en el Mundial de Qatar lleno y bueno, pues, Creo que se ha gustado. Me despido, con los goles, nos vemos. What you make of Well, that was a great performance. His understanding of how to find space was brilliant today and of course he scored two really good